hola yo soy Oscar Gallo y esta vez te voy a hablar de diseñar para móviles primero veremos por qué nos importa tanto pensar en los usuarios de pantallas chicas y luego les daré algunos consejos prácticos y no muy técnicos para hacerlo empezamos los asistentes digitales y teléfonos inteligentes existen desde 1992 el iPhone en 2006 por fin hizo a este tipo de aparatos populares y masivos las interfaces siempre se han trabajado teniendo en cuenta el tamaño de la pantalla excepto por las páginas web hechas para monitores con 15 veces más superficie para colmo las imágenes y videos no se cargaban bien en las redes de entonces el dilema estaba entre ver toda la página o mostrar solo una parte que se pueda leer o también crear una versión aparte del sitio web que no creara tantos problemas con la fragmentación de sistemas, pantallas y navegadores el caos reinaba Durante años, dimos tumbos entre una y otra táctica para ver páginas móviles. No es hasta 2012 que las Media Queries se vuelven un estándar de diseño web. Una Media Query es parte de la hoja de estilos, lo que da forma a una página web. Este código le pregunta al navegador cómo es la máquina donde se ve la web. Eso nos permite reconocer un dispositivo móvil y actuar acorde a ello. Podemos plantear formas para diferentes entornos sin afectar en nada el contenido. En consecuencia, nos podemos enfocar en lo que realmente necesita el usuario. Y en la accesibilidad, que es estar para todo tipo de persona donde y como sea posible. Este nuevo enfoque fue como dejar de usar ladrillos para construir con líquidos Nuestros elementos se deben adaptar como cuando el agua asume la forma del recipiente Los tamaños son relativos, como un porcentaje del ancho del contenedor Este contenedor puede ser una sección, el mismo navegador o la pantalla como el diseño responde en tiempo real a su contexto, lo llamamos responsive Por el contrario, un diseño adaptativo solo cambia por etapas bien delimitadas Incluso la definición del tamaño de tipografía cambia con nuevas medidas Con estas técnicas podemos mejorar aún más la relación entre la letra y la pantalla A inicios del 2020, el 52% del tráfico en internet venía de algún smartphone. Poco a poco, crear páginas web para móviles pasó de ser un extra a una necesidad. Sumado al poco espacio disponible, da origen a un estilo más sencillo y directo. Diseñar primero para móviles nos obliga a pensar qué es esencial en una página web. Hay que considerar aspectos como la usabilidad, velocidad de carga y seguridad. Usamos cada vez menos elementos de diseño que antes eran habituales. Y cada vez más los mismos recursos de uso libre que nos facilitan la vida. Así esta búsqueda de simplicidad nos ha llevado a ver una web más homogénea. El diseño web está en constante evolución conforme cambian los usos y la tecnología los smartphones nos obligaron a crear sitios web eficientes y más versátiles permitiendo a la comunidad de diseño crecer y enfrentar los próximos retos esto fue todo por hoy no se olviden de dar me gusta seguirme y suscribirse